Buenos días, estamos con la licenciada Marta Elena Sánchez, aquí en Caritas. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Este, a ver, cuéntenos, primero, ¿qué es Caritas? Caritas es una asociación de la Iglesia Católica, es la caridad de la Iglesia Católica, dispuesta a ayudar a los que menos tienen, a darles un apoyo para que puedan vivir mejor. Y abarca muchas cosas, abarca, por ejemplo, el Departamento Jurídico, eh, psicólogos, médicos, farmacia, bazar, talleres de oficios. Entonces, hay muchos servicios que podemos ofrecer que a lo mejor son desconocidos. Y en esta ocasión, ayer platicábamos que hay una este, campaña. ¿Cuál es esta campaña? Eh, el padre, Víctor González, que es el director de Cáritas, quiere lanzar una campaña para recolectar víveres y productos de primera necesidad, previendo lo que se avecina con la contingencia, porque creemos que mucha gente que va a dejar de trabajar y que vive al día va a necesitar ayuda. Entonces, eh, Padre Víctor quiere pedirles que si nos ayudan donando alimentos, por ejemplo, lentejas, frijol, arroz, leche en polvo, aceite, atún, sardinas, y pañales para adultos para que la gente que menos tiene pueda recibir algo en estos tiempos difíciles. Por ejemplo, los jóvenes de servicio social nos donan como parte de su servicio, parte es presencial ayudando aquí para que entren en contacto con la gente y parte es una donación. Ellos nos traen, por ejemplo, pañales para adultos para la gente que no puede levantarse de su cama, que tiene alguna, algún problema físico. Y que ha venido aquí a pedir ayuda y que traen su nota médica, entonces se les dan pañales a muy bajo costo, a 10 pesos el paquete, y se nos están acabando los pañales, por ejemplo. ¿Verdad? Hay 60 familias que vienen por una despensa mensual y tenemos todavía ahorita para ellos, pero para la gente no tenemos, para los que vayan a necesitar en estos tiempos. Pues amigos, hay que abrir nuestro corazón. Eh... Las cosas se van a poner un poquito difíciles para todos y creo que ayudando se mejora todo, ¿verdad? Así es, incluso se me pasó decirles también si nos pueden dar algo de artículos de limpieza también para poder ofrecer cloro, gel o mascarillas los que puedan tener acceso a ellos, también los recibiríamos en Mechoro Campo 407 o en Emiliano Zapata, 420, que es donde están los bazares. Aquí estaremos de 9 a 5 en Machoro Campo, de lunes a viernes, y en Emiliano Zapata eh, también de lunes a viernes y los sábados en la mañana para recibirlos. Pues muchas gracias, este, licenciada Marta. Este, nos despedimos y seguimos aquí en Codipac León. Hasta luego. Pues muchas gracias, y esta es su casa de caritas.